Car sex, my castle, yeah, listen to this. Pick, pick, pick, pick, pick me up in your race car. Let's have sex in your race car. Make me scream in your race car. Let's make a shout in your race car. I was driving around in circles, and I was looking for you. I couldn't find you, baby. Hola, bueno, aquí estamos reportando para Elena y el Sexo, nos encontramos en la marcha Vivas, nos queremos ni una menos, esta marcha se ha realizado hoy día sábado para convocar a mucha gente y hemos visto que realmente dentro de esta marcha se han reunido cientos de grupos, de agrupaciones de mujeres de feministas, de gente que también está harta de que exista más violencia contra las mujeres. Tenemos varios casos, sobre todo los casos de Argentina en el que se han visto muertes violentas, eh, asesinatos, eh, femicidios, es alrededor del mundo pero acá también vemos que la gente se hace presente y que realmente hay indignación frente a esta situación de violencia contra las mujeres. Se encuentran cientos, cantidades, miles de personas aquí reunidas Todas van a encontrarse en la Plaza 24 de Mayo, una de las plazas principales de la ciudad de Quito. Eh, vemos que hay cantidad de personas, de cientos de agrupaciones sociales, no solamente feministas, sino agrupaciones políticas. La Marcha Vivas nos queremos ya se ha realizado alrededor de todo el mundo en Argentina. chicas argentinas que fueron brutalmente violentadas El tema del machismo no es un tema de hombres contra mujeres, es un tema que se ha ido construyendo culturalmente. Yo creo que eh, hombres y mujeres somos víctimas de eso. Pero yo voy a citar, en, en, en algún lugar lo escuché eh, y me pareció que es una frase que resume mucho. El machismo nos hace daño a todos, pero las mata a ellas en particular. ecuatoriana para que vi, reconozca y visibilice que realmente tenemos un problema muy grave y es que nos están matando. Eh, aunque en, en Ecuador está tipificado en el Código Orgánico Penal Integral eh, el feminicidio la justicia no está avanzando y tenemos casos, muchísimos casos, en donde la, just, la injusticia impera, eh, en donde es muy trágico cómo le estaba abandonada a las mujeres y, eh, y en donde cada vez vemos que nuestra sociedad no ha cambiado su forma de pensar sobre cuáles son los derechos de las mujeres, cuáles son sus libertades y cree que puede... Eh, seguir poseyendo su cuerpo, vernos como un objeto, y creo que aquí hay muchísimas mujeres, también muchísimos hombres que están en contra de eso y estamos abortando el patriarcado. Me parece que son esas acciones necesarias que tocan nuestra sensibilidad, que nos eh, hacen sentir que somos parte de un conglomerado que, que tiene que ponerse como objetivos eh, la defensa de la vida, pero, pero la defensa de la vida en, en su sentido amplio, es decir, en el sentido del respeto, de la dignidad, de, eh, de equilibrar digamos, las, las, las situaciones eh, de injusticia que, que existen en el mundo. Entonces me parece que estas eh, manifestaciones, estas eh, marchas, eh, son una manera de estar presentes en esa, en esa necesidad.